vamos a dejarlo aquí yo creo que está bien ubicado y lo podéis ver bastante bien bienvenidos a Tofiki Channel como he dicho antes pues vamos a jugar a uno de estos cuantos juegos mira este es un juego español el juego que se supone que está en españa o algo así Vamos a jugar al Tekken Tekken, sí Oh yeah Nanco presenta de querer... era a Bruslau Bruslau contra Nina Round Refly, like. ahí está bien la refugada, eh. ¿eh? Mira. Ay, qué bueno. You win. You win. No. Oh. Round one. Fight. Voy a hacer una cosa. Que intesta poner la cámara. ¿Qué te parece? ¡Esto te ha gustado, eh! Doble pilota. ¡Bruce Lee! Wing. ¡Ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Ay, Sonido. No, ahora por fin, <ríe> señores, señores, señoras. Bueno, Eddie es uno el que hace capo y ¿eh? Este es muy dificilito. Este como te coja. Este, ¿cómo te coja? este mismo no deja ni ni que te coja. Ahí está. por el de capoida te puede volver loco, eh ahí ahí me ha quitado un montón ahí me está haciendo ahí me ha hecho la... la la patada del cangrejo ruso Final round fight. muy bien vamos a salir y vamos a ir a por otro juego este está bastante bien Fighter X2 Plus, Marvel Superhéroes, Spider-Man. ¿Cómo será este, cómo, cómo este Spiderman? Vamos a ver este Spiderman, a ver qué, qué nos trae. Ja, es sí, Vicarius Visions. Trae, trae como una especie de de telarañas en los sobacos es increíble Previously on <risa> Sí, ver, no. no, y, y ahora spider eso. su propio su, su propia presentación de un juego de, de categoría que hacer algo chico, ¿no? Capitán América, no sé qué, y Spiderman, mal, todo mal, pues nada, venga. a ver qué hacemos, Spiderman, confiamos en ti. Welcome true believers, Stan Lee here to bring you yet another scintillating tale of superhero daring doom. Now it appears that trouble has found our arachnid hero yet again, so get ready for a pulse-pounding, web-slinging tale of shocking revelations. Beast, what's got you bounding about? Not a sentinel attack, I hope. Greetings, my web-slinging compatriot. I noticed, perchance, your diurnal patrol and thought I would provide you with information of a practical and necessary nature. Thanks for the show of interest, Beast. But I've been doing this for a while now. I think I'm okay. Indeed. We shall see. Would you mind telling me what this is? That's my trusty spider compass. It shows me where to go when I'm out and about. Hmm. I do believe you are correct, sir. Since you're so smart, why don't you try following me? <laughs> r two allows me to web swing. With that, I should be able to catch up the beast with no problem. I'm hell, mate. mínimo que se espera de un espíritu. Pretty good, webhead Now I've seen these all over the city This gives me more webbing hombre de cena un juego de pelea de cena wow cena de Titus. <risa> Hicieron grandes cosas cuando le dejaron. La princesa guerrera. Cena, a, a César, a Gabriel. Dios, mira qué bien se ve Gabriel. Ares, hostia, Ares, este este actor murió hace poco. Velázquez. Calisto. Calisto Protocol. Dios, trauma. Oh, bueno, nuestro gran amigo el Bruce Campbell que estuvo Bruce Campbell estuvo en la serie de Cena. Vamos a elegir a Cena. Lo sí. eh, voy a elegir a Cena. o no entra yo creo que sí bueno pero vamos a, a, a echarle ahí Konami toda la vida nuestro amigo Konami y juego mmm, de Castlevania los niños tocando un vídeo. Estamos mezclando un montón de, ya de cosas. Transilvania, en el mid-19th century. La provincia de Wallachia, Guadal de En el tiempo de paz. La gente the spirit schneider heir to the ancient of awake his blood dooms him to oppose the might of count dracula joven vampiro asesino the young vampire killer begins quest bastante bien este juego yo ya lo había jugado ya ahí está con su látigo. este para saltar va a coger por aquí bueno, tengo que terminar esto porque la batería se está agotando la batería de, del portátil así que tengo que terminar aquí, bueno, fijaos Va bastante bien. En términos de. hay algunos juegos que se molan mejor que otros, evidentemente. de sentar bueno, pues nos vemos en el próximo Toxic Game Channel con vosotros Tox Gamer. hasta la próxima